Vino un hombre que se llamaba Luis y dijo que hay una cosa de música, de música electrónica, que a mí me gusta la música electrónica. Vino Luis y nos contó que, que en, en San José Obrero hacen unas clases de música electrónica. Entonces vine, me gustó y me quedé. Guay, ¿eso no Hasta junio. Para mí la herramienta musical es como de dos canciones, sacas una muy nueva para ti y que te lleva como a, otro, a otra dimensión. Para mí la música es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, que ha pasado desde millones de años hasta ahora y que ha pasado por muchas modificaciones, desde lo que sería eh, un baile natural hasta poder llegar incluso hasta el teatro, la lengua, etcétera, y ha ido modificando hasta poder llegar hasta su límite que hasta ahora puede que siga mejorando. ¿no? Para mí la remexa musical a mí me encanta porque dos canciones que son completamente distintas y que tienen más o menos el mismo ritmo pues las puedes juntar o algo que es muy diferente y algo que es mucho más nuevo también lo puedes juntar entonces es como crear algo nuevo de lo antiguo. Tripulación de cabina preparada para el despegue. Pues he aprendido otra forma de ver la música. Eh... A sentir la música verdaderamente, no a escucharla, a sentirla, que es diferente, son dos cosas diferentes. A trabajar con recursos digitales que no tenía ni idea ni los conocía y, y mucho, muchas canciones nuevas. Eh, ¿Y les hablas del proyecto a, a otra gente? Pues sí, pues todos mis amigos que están aquí, que, bueno, están allí, eh, les he comentado todo, eh, de hecho, algunos que han venido a mi casa y con su ordenador y les he enseñado un pequeño adelanto, un pequeño adelanto porque todavía no se lo quiero enseñar todo el proyecto entero, porque como eh, son mallorquines y todas las canciones mallorquinas que, que he puesto se las conocen, pues yo les ha gustado, la verdad, un poquito. Y en mi proyecto sale música en inglés, música salsa y también cumbia nicaragüense y después he mezclado también con eh, reggaetón antiguo. además le he enseñado en la tablet lo que he hecho. Y la usa mucho. Y que, que le gusta la idea también de que ponga ahí entre medio de la música en para enseñar. Bailarás el caicalizo. La parte que más me gustaría y que más quería seguir trabajando seguir la mezcla de música que. Lo más complicado y lo que más me gustaría es poder mezclar música, encontrar un hueco en el que un, una combine con la otra. Por ejemplo, tú coges una canción, la mezclas con la otra, le añades un cachito de, de otra, y así ti te sale una, un, una remezcla o, o remix, que también se llama así. A mí me ha gustado crear canciones guays mmm, en plan que la gente baile por esas canciones, que a ellos les guste escucharlo, que, que lo escuchen otra vez o, o algo de eso. Yo lo quiero sentir. El taller ha cambiado en mí. Eh, pues muchas cosas, hemos metido can canciones que me, ayudado, me ayudaron, mucho con mi, mi proceso de hormonas y tal. Y son canciones que me marcaron mucho en eso, cuando empecé con mi tratamiento y tal. Pues eran músicas que me ayudaban a concentrarme y a ser yo. Y la verdad que verlas mezcladas con otra y ver lo bien que salían, es como algo muy bonito y la verdad es que una experiencia increíble. Y si tú hicieras un disco, imagínate, ¿Sí ¿no? tipo de músico ya te dedicas a la música? El disco, ¿qué te gustaría contar con ese disco? Me gustaría contar... la mitad de mi vida y la mitad de mis ima imaginaciones, que cuando alguien se caiga, que se levante otra vez, que lo pruebe intentar intenta otra vez, que, que, que, que no se rinda, que no tire la polla. Ver la gente bailar con mi música era como... O sea, me siento muy inspirada porque sé que me va a ayudar a, ser, a seguir para adelante en esto. O sea, que no cuando termine el curso voy a dejar y ya, como que voy a seguir más para adelante y más allá. I'll oh, come on and do